¿Considera usted, es común que entidades del Estado sean utilizadas para el enriquecimiento ilícito? Que se Háganos aquí. el feedback, 829-451-3381. Me pareciera me que estaba en comunicación me parece, a través de la red social WhatsApp. Esa pregunta como que me deja a mí, como que estamos empezando una etapa. Joanne está ahí en el máster, la sí, productora. sí. <risa> La pregunta, como que medio se responde ya misma. Como que... oh, bien, recuerde muy bien. Oh, 829-451. Hay, hay que salvar las instituciones públicas de la garra de, de, de, de, lo, de los amantes del dinero. A déjeme, de... déjeme, a déjeme recordarle la vía de comunicación a través del WhatsApp, 829-451-3381. Ahí usted nos hace, nos da su respuesta a la pregunta o no, no, no, no, no da su opinión. La flota. Muy bien, yo les invito en este momento a que disfrutemos de un sabroso café Mamá Candín. El café Mamá Candín se produce, el grano que produce este maravilloso producto, eh, está siendo producido desde 1930 en la Loma de los Tabucos en, San, en Salcedo. Usted encontrará el café Mamá Candín en mercado, supermercado, colmadones, colmado. bueno, en todos los lugares donde vendan productos, sobre todo nacionales, usted encuentra... Café Mamá Candín Búsquelo en presentaciones de una libra De media libra y del sobrecito Así es que ya sabes Las mañanas comienzan mejor Pero con Mamá Candín Eh, para que goce Y disfrute un fin Salud Bye. Papi Juan y bienvenido Eh <ríe> mm. magnífico café no venía desde el 2021 sí, es verdad, tenía un año que no venía, que no lo veíamos aquí, a ah, Papi bueno, oh. de vacaciones, pero que comenzó en diciembre, tú sabes, las vacaciones sí, bueno muy bien mis amigos, vámonos vamos a ver qué tenemos por acá, miren Contrataciones Públicas depositará ante la PETCA informe por irregularidades en el INAVIE. Los escándalos por irregularidades registrados en los procesos de compras y contrataciones del almuerzo escolar a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE mantienen el ojo del huracán a esta entidad. El exdirector INAVIE, próximo funcionario que se enfrentará con la justicia, el director actual de Inaví afirma hay peledeístas que tienen hasta 23 cocinas suplidoras con testaferros del almuerzo escolar. Se pagaron millones de productos no recibidos. El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó ayer que depositarán ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, un informe sobre presuntas irregularidades cometidas en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y las cuales involucran a exfuncionarios del gobierno anterior y del gobierno actual. En un comunicado de prensa, Pimentel explicó que los resultados preliminares de la investigación que lleva a cabo el órgano rector junto a la unidad antifraude de la Contraloría General de la República en torno a pasadas gestiones en el INAVIe, tienen indicios de naturaleza penal, por lo que serán remitidos ante la Procuraduría General de la República oportunamente. Para el 2022, cuentan con un presupuesto de 28.326 millones, la mayoría de ellos destinados a uno de los programas de asistencia social más importantes del gobierno a través del Programa de Alimentación Escolar que cuenta con varias modalidades, también ofrece servicios de salud de forma gratuita como servicios dentales y oftalmológicos, entrega de útiles uniformes y zapatos, entre otros servicios. Vamos a ver las declaraciones que tenemos con relación a este tema. Adelante. Yo tengo la noticia de funcionarios con 23 cocinas, con tetaferro, de muchos diputados, senadores, gobernadores, de la gestión pasada, que, que, que tienen... La mayoría de las MIPIME que están sirviendo hoy son de esos funcionarios de la gestión pasada. Yo lo sé. Eh, y y, y muchos la tenemos documentada. Pero eso pasó. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo revertir esas cosas. Ahora vienen procesos nuevos. Ya nosotros estamos montando 18 procesos de cara al próximo año escolar. Yo quiero que el país eh, verifique lo que estamos haciendo. Nosotros ya nos comunicamos con Buró Verita, que es una institución japonesa internacional que verifica procesos, porque nosotros estamos interesados que venga a verificar los procesos en que estamos sometidos. Bueno, hay de todo en la viña del señor, ¿verdad? Colmado, colmadones, panadería, de todo. Esto es terrible, este tema de la corrupción en la República Dominicana. Muy bien, vamos a ver, Yerjan. A ver, adelante. Ese es respiro de suspiro. Es como sueño. Cójale ahí. Eh, yo ahí, resalté déjame. la parte más importante, Pedro, de, de, de este texto. ¿Cuáles son las partes más importantes? Presuntas irregularidades y que este señor afirma... ¿A, a cómo que estamos hoy, por cierto? A 25. ¿De, de qué mes? De, de enero. ¿De qué año? Del 22. Del 22. Esta gente tiene un año y seis meses gobernando y todavía están hablando de cuestiones de la gestión pasada. Ver, ¿sí? No, y se pasarán los cuatro años en eso. Miren, dice ese señor no, es raro. que hay peleadistas que tienen hasta 23 cocinas suplidores. ¡Es verdad! Pues yo sé, yo conozco a alguna gente que se hicieron, que le fue muy bien porque tenían el control de todo. Y entonces, ¿qué pasa? Le voy a explicar cómo funciona eso. Que Igualito está funcionando ahora porque tengo amigos también que se han beneficiado. Incluso otros que lo mandaron a, a montar eh, cocinas y que después no le dieron nada. Miren. ¿De ahora? Sí, de ahora. ¿Cómo se maneja eso? Usted está en el poder, su partido está en el poder o sus amigos están en el poder y le mandan a decir a usted, hágase una cocina que cumpla con estos requisitos, le dan el pliego y todo. Si esa cocina eh, tiene esos requisitos, entonces te metemos el concurso y hacemos que tú ganes y te asignamos una cantidad de comida X para que se la lleve a una escuela X o a tales escuelas. Así funcionaba. Y así funciona ahora porque tengo incluso amigos PRMistas que, que invirtieron hasta 2 y 3 millones de pesos en hacer cocina, y ahora eh, incluso hasta están molestos porque la cantidad de, de comida que le está llegando es muy pírrica con relación a la inversión que hicieron. Dicen ellos, ¿y ahora qué hacemos con, con, con esta inversión? Y han tenido que estar haciendo comida para otras instituciones, entonces, ¿qué pasa? Pero no solamente eh, eh, eh, son los, los, algunos exfuncionarios, y es verdad que lo que dice él en algunos aspectos, que hay, hay incluso hay diputados, eh, senadores, eh, eh, gobernadores, funcionarios que a través, por ejemplo, la cocina es mía, pero yo pongo Pedro, y Pedro es el dueño, es el que figura como dueño. Eso va a suceder en todas partes, siempre, lamentablemente, porque que, como dicen por ahí, el que hizo la ley hizo la trampa. ¿Mm? Y entonces usted busca una forma legal de hacerlo y aunque sea suya por detrás, usted lo, lo termina haciendo, beneficiándose. Eso, eso es corrupción. Pero lo que molesta es que esta gente hoy digan, hay peleadistas, pero quítalo. ¿Por qué tú tienes el poder ahora mismo de hacer una licitación y, y decir, no mire, usted llegó aquí de manera irregular o usted eh, eh, está haciendo esto a través de un testaferro? Quíteselo. Porque lo malo no se puede permitir. Ah, no, pero ¿sabes por qué no lo quita? Porque sabe que también lo de ellos llegaron de esa forma. Porque si no, son los PLDistas, entonces son los PRMistas. Y me sorprende, y esto es una, y me da mucha pena de verdad, que Carlos Pimentel hoy se destape con esto. Hoy se destapa con esto hablando de exfuncionarios del gobierno pasado a un año y pico. Parecería como que, una, como que es la historia de nunca acabar, como que estamos dando vuelta en un mismo círculo. Cuando se supone que esto, inmediatamente esta gente llegaron, debieron hacer auditorías en todas las instituciones públicas para ver qué es lo que hay. Y todavía hay gente hablando de que hay botellas del PLD en el gobierno. ¿Y qué hacen esas botellas ahí? Pero ha aumentado la nómina. Eso y no lo dicen. Que cuando usted busque la TCS, se encuentra con que la nómina del Estado, es decir, los empleados del Estado, son más que los que eran antes. Entonces, quiere decir que antes, con, con todas las botellas que supuestamente habían, eran menos. Entonces, ahora hay más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Abrieron algunas nuevas instituciones? Eh, no sé. Entonces, con relación a eso, señores, lo penoso de esto está es en que se utilice este tipo de tema para embullarnos. Porque si se fuera a investigar de verdad, yo no sé qué hace esta información en los medios de comunicación, honestamente, yo no sé qué hacemos nosotros con medios medio de comunicación, y eso va, va a ser a nivel nacional, hablando de un tema que ni siquiera se ha investigado. Yo quisiera que aquí en la República Dominicana se implemente el estilo o la forma de investigación de los Estados Unidos. En Estados Unidos te investigan, te investigan, te investigan, y, y cuando ya tienen toda la prueba en tu contra, que no hay para dónde salirse, entonces te buscan, te allanan. Cuando ustedes ven que el FBI se le tiró a alguien, es porque tiene todas las pruebas para condenarlo. Entonces, lo que me da pena de esto es que se utilice este tipo de temas para tumbar otros temas que están calientes en las redes sociales y en los medios de comunicación. Es una pena. Bien, Francis. Bueno, <coughs> miren, a mí me sorprende los argumentos que tiene cuando dentro de los escándalos los principales autores, no porque se haya comprobado mediante la investigación y un juez lo haya dado, sino porque el propio gobierno lo ha despedido. Conjuntamente en la actual administración. Luis no está tolerando desvarío. No. Lo está demostrando que cuando hay un run run en una institución, los directores se le cuestiona y públicamente, cuánto han, han despedido dos creo de Inavie ya en lo que va de periodo, dos conjuntamente con el equipo. ¿Por ahí por qué? Por supuestos actos de corrupción. Y la investigación. Pero espérate, no, lo no, que a mí me no van a, a mí lo que me sorprende que estén atados a los comentarios que hay peledeístas y tal, y tal, y tal. Como que están desenfocados o, de, o, o le falta objetividad cuando hay hechos concretos de ahora que Luis no ha tolerado y lo ha puesto de patitas en la calle, conjuntamente con el equipo que gobernaba esa institución. El asunto es más complejo quizás y más profundo. Lo que falta es objetividad de parte de esto que salen a hablar por adelantado, porque si ya tienen una investigación, si ya decidieron someterlo, lo que debiéramos detener hoy es que ha sido sometido al PECA el caso de, de fulano de tal, pero no poniéndonos a nosotros como en expectativa, como una especie de sensacionalismo barato, porque eso no es lo que espera de la justicia o del, o del proceso de administración precisamente hoy que es día del servidor público, ¿verdad? Si el servidor público tiene una condición de cumplir y hacer cumplir la ley y servir como es su denominación, no puede eh, el, ningún incumbente salirse con, con que esto es una muestra de mayor honestidad que los demás. No, hay hay hechos concretos que se han estado ventilando en los medios de comunicación y han dado al traste con qué, con la gestión de esa persona. Y le voy a decir algo, para nadie es un secreto, que políticos al momento que se habló o se planteó el tema de las del desayuno escolar o del almuerzo escolar, porque el desayuno viene de, de antes. Si sí, políticos y canchanchanes se convirtieron en suplidores del Estado y cambiaron su forma de vida, ahora lo que hay que ver es que haya un cumplimiento, de forma honesta haya una entrega y de forma honesta esté pagados los servicios. Y ahora... Muchos de esos suplidores, producto de la falta de comprensión de lo que es el gobierno del cambio de Luis Abinader, muchos funcionarios se han aprovechado entendiendo que simplemente este es su gobierno y por ello ellos van a hacer lo que sea para, para disfrutar de su gobierno sin respetar las infraestructuras que ya existen y la distribución que ya existen colocando a suplidores de otro pueblo porque debe haber respeto de zona no puede un santiaguero que tiene un mercado mucho más amplio que el nuestro porque hay más escuelas venir a restarle cantidad a los suplidores de aquí ¿por qué no hablan eso? eso lo veo yo injusto y politiquero y sobre todo una trama perversa en contra de quienes ya tienen una infraestructura, una inversión y que han sido suplidores, que por más que no quieran reconocerlo, son suplidores, cumplen su entrega, pero traerle y entrarle a esta zona un suplidor de Santiago, a lo de aquí, ese es otro tema de corrupción también, bueno. Que por eso fue que se llevaron a los siete junto con el incumbente. Mm. Eso hay tiene una... más sentido que se esté hablando hoy porque Luis Abinader tiene un proyecto y los Obviamente. funcionarios parece hay que una, tienen otro. Hay una situación acá, hay una situación acá. Claro, este, claro. El tema de la corrupción en la República Dominicana es endémico. Y uno nota que hay gente que hace cosas pero deja de hacer otras. Entonces uno dice, pero bueno. ¿A quién le cree no, son noticias contradictorias de un mismo personaje. Vamos a ver. Hey, cuidado. Bueno, lo que pasa, por ejemplo, Ay, nunca se ha investigado a el, el superministro eh, que está muy cercano al presidente. A, Ay, a Macarrulla. A Macarrulla, por Ay, ejemplo. Ay, nunca se ha investigado a doña Josefa. La que subió la nómina claro. y dijo que era para los PRMistas. Exacto. Nunca se ha investigado eso. Nunca se ha investigado. sí, hoy es día del, del servidor público. Nunca se ha investigado a, a Fulcar. Ay, ¿sí? a Roberto Fulcar. En, en, en educación hay muchas cosas que hay que preguntar por qué pasaron, o qué pasa, o qué está ocurriendo, cuál es la situación. Eh, y así por el estilo. entonces Los 100 millones de, de, de los artistas. a los 100 millones de los artistas. Eh, bueno, definitivamente hay un lío ahí con unos 10 mil millones en leche que no se sabe a dónde llegaron, que Ay. lo pagó Fulcar. Ay, Dios ¿De qué? De leche. Leche para el desayuno. En una época en que estábamos en la casa, le llevamos la leche a la casa a los muchachos. El uniforme. Sí, había una funda. Uniforme, llena de... leche, comida. O sea, yo, digo, yo, digo, yo digo el dispendio, señores, el dispendio. Ni a Fulcar ni a nadie le duelen los cuartos del Estado porque no son de ellos, son de nosotros, de todos nosotros que pagamos impuestos, a veces impuestos muy caros, por Han encima de lo, en el de de de lo normal, cosas. por encima de lo correcto, por encima de lo equilibrado, y como quiera lo pagamos. Porque bueno, porque uno vive en este país, y ah, tú, tú, no puedes, tú no puedes coger y meterte debajo del brazo tu bártulo y largarte de aquí para casa del diablo, porque tal vez en casa del diablo las cosas están iguales, <risa> o peores. Entonces hay que echar el Yo estoy seguro cocina. que la casa de ese señor está peor. Tal vez no. Tal vez Ay, no. no. Lo, lo que pasa es que siempre te va a presentar un estado de, de animosidad tal, tal y de, no. de brillantez que, que te no es decir con esto, lo que te quiero decir con esto es que uno se, se descarra la vestidura o, o, o se alborosa, dependiendo de la información, cuando ve este tipo de cosas... Este tipo de... Pero si de alguna manera no deja de ser una, una comedia, no deja de ser un sainete. ¿Por qué? Porque eh, jalo mucho la soga para un lado, pero para el otro lado no, ni, ni siquiera miro. Entonces yo pienso que la idea es llevar el, el, el corte a ajecho, como dicen los viejos, de, de, de los campos. O sea, claro. parejo, ¿no? Eh, porque en realidad... No se lleva, yo siento que el tema de la persecución de la corrupción, el enfrentamiento de la corrupción, sobre todo en el área administrativa, no me estoy refiriendo a los procesos judiciales, sino en el área administrativa, no es más que una burda comedia, un caramelito para tenernos a nosotros, eh, nunca se ha... Sí, Si sí, nunca se ha referido el presidente a lo de Macarrulla, debió haberlo hecho como presidente de la república y como hombre que tiene a ese personaje ahí al lado. Decir, miren, yo no lo voy a someter. Decirlo, decirlo eh, a, a, a, a título de macho, a calzón quitado. Yo no lo voy a someter porque yo creo que son sus empresas y no él quien ha, quien ha cometido o que pudiera haber cometido alguna, alguna acción indecorosa y yo no lo voy a someter y punto, se acabó. Hipólito Mejía lo hizo una vez con en el caso famoso aquello de las madrinas. No sé si ustedes se recuerdan. Las madrinas. Sí. Y había un señor de creo que era de San José de Ocoa, un ocoeño. Y dice: Eso, yo no voy a someter a Fulano ni, ni, ni lo voy a, can, yo no voy a cancelar porque Fulano es mi hermano, es mi amigo, y se acabó. Y no jodió oh, eh, más con esa eh, vaina. Eso es Hipólito. Cerró el, el Cerró tema. el tema. Que igual, es igual que, que él, como dijo ahora que él no puede expresidente. Exactamente. Una locura. Porque, está bien, sí, pero, pero es, hipólica, Por, por lo menos es responsable. Es exactamente. Ese es el loco que tenemos. ¿Tú ves? Entonces, en definitiva, en definitiva, eh, yo no le doy mucho crédito a eso. Yo además, Yo esas informaciones a veces le paso por encima porque... Ya yo estoy muy viejo para que me cojan. Mira, son 28 mil. Vamos a una sí. llamada, Fran. Son 28 mil Adelante, buenos sí. días. Son 28 mil millones de pesos que están destinados adelante. para eso, profe. Adelante. el programa de mañana. Sí, sí señor, ese mismo. Adelante. Sí, de, ¿Quién nos habla? Le habla un amigo, un amigo personal del de, de doctor. Del doctor. Bien. De, o sea, de los tres que están ahí. Mire. Adelante. Es de aquí, de Yaiva, yo le estoy llamando. De Yaiva. De Yaiva, wow. Yaiva. Ese es mi pueblo, ahí fue que yo nací. Ya iba de Castillo. Sí. Yo tengo inquietud con respecto a esos comentarios que ustedes están haciendo. De que aquí los funcionarios están haciendo lo que les da su santa gana. Entonces nosotros, yo soy un, un ex oficial de la policía. Bien. Que me fui con el rango de primer teniente. Sí. Y lo que me pagan es 12 mil, 14 mil pesos de sueldo. Mientras que aquí hay gente que está en su casa ganando 70, y 80 mil pesos sin hacer sí. nada. Oye, yo... Creo que nosotros, como, como, como oficiales retirados, que somos la reserva del país, deberemos tener de, deberíamos tener un poquito más de consideración por el Estado. Sí. Porque nosotros estamos comprando los lo, lo productos de primera necesidad al mismo precio que lo compran nosotros. 14 mil pesos no me dan a mí para comprar ni siquiera la mitad de, la, de lo que yo consumo en mi casa. sí porque sí, es una bagastera lo que pagan. sin embargo aquí hay, hay personas que en su casa ganan 70 y 80 mil pesos es verdad, claro, es, es una desigualdad pero peor todavía peor todavía el problema grave es los diputados señores que después de dos periodos uno o dos periodos le sí. dan una pensión se autopensionan claro. auto una cosa increíble gente que no ha hecho nada absolutamente por el país más que por ellos porque yo hay que creo, decirlo, los legisladores, sabes, de este, los legisladores de este país son malos. No es que son malos como políticos, son malas personas también. Tú sabes eh, que, eh, que yo tengo que poner un diputado por provincia. Mira, apóyame ahí, apóyame Pedro Mira. ahí y tú una también. Mira, una cámara unipersonal. Bueno, cámara, tenemos 32 un, un senadores, si tenemos dicho. 32 senadores para que representen cada uno por su provincia, ¿por qué no podemos tener 32 diputados y eliminamos ese no, grupo de pero gente? No, que, que hay que hay... tener el diputado y se acabó y acabamos con todo y nada más quedan. porque ¿para qué tú necesitas dos cámaras en este país? para no, también, complicarnos la para, vida. Para, para, para que se discuta en, en el todo no, hombre, el, es el, el, sistema, sistema, el El asunto es el sistema, sistema bicameral, en la constitución hay, hay mecanismos El sistema contrapeso. bicameral, bueno, lo que pasa es que no hemos logrado regularlo. Sí, pero yo creo que estoy de acuerdo con Francia. Para bueno, que, sí, no, que se discuta que, sí. por lo menos en dos... En dos, en dos, en dos etapas. Mira, es una discusión muy teórica, pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes dos que están abogando Ay, por eso. ¿Cuál es la idea de que hayan dos cámaras? O sea, ¿qué es lo que se busca con eso? Bueno, la parte de, de la, del sistema bicameral. No, no, no, no... no me ah, da, bueno, porque óyeme, que, no, pero me, pero no me lo ponga justificar. No, no, no me justifique nada. Ah, bueno, no, pero, me no, no me le ponga la andela. Dime, mira, ¿es esto o es aquello? Porque el, si tú me le vas a poner a Andela al final, hasta la, la y, respuesta no queda. Vamos, el, vamos, es el sistema de filtro para alcanzar un objetivo final que es la ley. Es un filtro, es una especie de amplitud de más ojos frente a un proyecto de ley, lo único que aquí tenemos una debilidad. Como la apelación más o menos. entonces eso Es, como, mira, es decir, como una especie tenemos una de debilidad. Amado, tenemos una debilidad definitivamente porque nosotros somos muy infalibles, es decir, somos muy, muy maleables. ¡Ay Dios los, mío! Los, los dominicanos no tenemos firmeza en muchos de nuestros momentos y es que resulta que sectores pueden influenciar más que en el ejercicio que deben de desarrollar los legisladores desde su hemiciclo, revestido de la constitucionalidad que le da el poder, para decidir no por boca de mira, ganso. Pero, mira, pero mira, se dejan, mira, se dejan mira, llevar, yo tengo con la bicameralidad se dejan llevar. Oye, y terminan mal. y terminan mal. Yo tengo con, con la, vaina, tengo con la con bicameralidad. unas leyes que dan pena. Oye, yo tengo con yeah. la bicameralidad el mismo criterio que tengo con la audiencia preliminar en el proceso penal. Esa vaina no sirve para nada. Ey, espérate, pero eh, oh, Es eh, indiciario. Espérate, no, no, no, no. No ah, sirve para nada y después yo te lo puedo explicar, mi posición okay. te la puedo explicar. Ahora, las la la dos llama? cámaras. Señores, ¿qué ha pasado con las dos cámaras? Las dos cámaras sirven para tirarse la pelota mutuamente y al <ríe> final... ¡Sí! Pero no la sí. esencia, Amado. Pero no es No, la porque yo estoy creada, planteando en esencia. Pero ¿sí si eso es, es lo que permite la bicameralidad. Si no la hubiera, aquí no hubiera el problema. ¿Qué es lo que hay que establecer? Mecanismo de contrapeso. Que la ley no salga directamente de la cámara única que hay, sino que haya entidades. Por ejemplo, la entidad que de alguna manera le toca, lo, le, le toca de cerca la ley que se está poniendo eh, eh, en, en, eh, al servicio de la ciudadanía, puede opinar que el presidente de la República opine antes de promulgarlo. Esos son los filtros. ¿Para qué tú necesitas más filtros? Miren, Porque las dos cámaras, déjame redondear la idea, las dos cámaras, lo que hacen es, miren lo que ha pasado con el código. ¿Ustedes se creen que si aquí hubiera una sola cámara, el código estuviera donde estuviera? Imposible. Tenemos 20 años esperando que se aplique una jodida ley que todo el mundo sabe. Que es el Que el que tenemos estado obsoleto, que es necesaria. Pero yo, hagan la jodida ley. Miren, volviendo Mira. al tema de la corrupción. La gente tiene que poner la atención a esto. ¿A quién? A lo que voy a decir. ¿A la ahora? corrupción? Sí. Hace tiempo. Al, no, miren. Oye señores, nos utilizan, o bueno, nos quieren utilizar, eh, para... La mayoría de la gente dice, sí. lo malo de la corrupción, que lo cuartos no me llega a sí, mi, que, que una brocita. No Mire, nos utilizan a veces, o sí, nos quieren utilizar decir, como borregos. No si usted amiga, analiza no. la acusación, óigame bien, anoten la fecha, para que ustedes vean después, cuando, cuando, cuando, se, cuando se llega a juicio de fondo. Señores, Si usted analiza la acusación del caso Pulpo, y esa pregunta la hizo una gran abogada de la República Dominicana, que es Ingrid Algo. Para, para no decir que lo, lo estoy haciendo yo. ¿no? Una leona. Ingrid Algo, agárrense de ahí. Pregunta a ella. Ella es parte del proceso. No, pero okay. ella pregunta: ¿qué hace? Ella tuvo uno anterior. ¿Qué hace una persona que no fue funcionario encabezando una acusación contra funcionarios públicos? En actos de corrupción, de, ¿verdad? De la cosa pública. ¿Qué hace un, una persona que no fue funcionario? ¿Qué? ¿hmm? Supongo que fuera esta Encabezando textafuero. una acusación de corrupción de la cosa pública, cuando deberían ser los principales, los funcionarios, que es a lo que la ley manda Recuérdate, a Acuérdate, vete al artículo ciento, al 330 y tanto Ajá. del Código, vete al 146. Ah, que, no, pero dilo, pero. No, no, no bueno, vaya. pero de la Constitución. ¿Por porque fíjate, porque habla de, de, de aspectos que. Se benefician o se utilizaron por la cercanía del funcionario. ¿Quién es el guardián de la cosa ahí? Bueno. Eh, eh, ¿En quién cae la responsabilidad? Bueno, Danilo tiene. Es eh, la posición del garante. ¿De quién sí. es? Es del funcionario todo sí. el tiempo. Pero. Si yo pero te vendo y tú me compras, uh -huh. quien tiene que tener cuidado de lo que compra y cómo lo compras. Sí, pero mira, la prevaricación, antes. oye, la prevaricación en el código uh -huh. penal no solamente se refiere a los actos propios del funcionariato. También se refiere a las preventas que se le pueden dar a amigos, parientes a familia, y relacionados. En entonces, entonces, yo no veo que la, la posición de Ingrid sea tan, tan eh, difícil de discutir, no, no. porque en realidad tampoco. también un civil, o sea, va, vamos a llamarle un no funcionario, eh, puede eh, cometer o ser Mira, parte eh, de, de, del acto de corrupción. Ahora. El tema aquí está, el tema aquí está Quédate, en lo siguiente. Yo no sé si ella lo. Pero espérate, no, pero solamente espérate, para funcionarios públicos. Pero espérate, espérate, aguántate. Yo no sé si ella lo planteó desde este punto de vista. Lo que hay que analizar ahí es si, la, si el civil, si el no funcionario, debería ser básicamente un cómplice y no un actor, un autor principal del hecho. Yo no sé si ella lo enfocó por ahí. Bueno, Porque si mira. lo enfocó por ahí, entonces discutimos. Amado, Vime. quiero, antes de. Que cuando Yarjan eh, busque el, el artículo, saludar en Puerto Plata que conocí al señor Martín Corona, Coronado, quien es gerente de A y B del Hotel Blue eh, Bay. No, no, no. Familia él, coronado, él grandísimo. Yo le dije que aquí había sí. muchos Coronados. Sí y <risa> con el coronavirus también también <risa> con el coronavirus también. él me alcanzó a ver y usted tiene usted tiene un programa él está en Puerto Plata ah, okay. y él nos ve en Puerto Plata okay. y a saludarlo Saludos. fue muy amable y felicidades y, para coronado sí a Martín nuestro saludo allá en Puerto Plata y nuestros amigos que nos ven cada mañana este es su programa de mañana agradecerle el favor que nos permiten entrar a sus sí. hogares Martín, un placer haberle tú conocido y siga viéndonos. Oye, oye, tú sabes que este jodido eh, eh, virus no ha hecho a nosotros cambiar de, de criterio, porque ahora la idea es juntarse, juntarse con gente negativa, es no positiva. <risa> miren, miren, miren, miren, miren esto, a propósito de lo que el compañero Amado decía, mira lo que es la prevaricación, según el código, y tengo el código en mi sí, mano, ¿qué, número ¿Qué dice de, el latín? 166? ¿Qué sí, dice la prevaricación? De, deberán el tablazo medio después, medio después, miren El crimen cometido por un funcionario Público okay. No habla de civiles hay, eh, eh, O de personas que no, que no sean funcionarios Dice que la prevaricación míralo aquí Crimen cometido por un funcionario público En el ejercicio de sus funciones Es una prevaricación Es decir, que no lo pueden acusar a una persona que no sea funcionario público De prevaricar Se lo dijo este muchacho en la, en la audiencia De medida de coerción Y le tumbó muchísimos artículos Que el Ministerio Público estaba poniendo ahí Incluso artículos de, de derogado De tipo penales de derogado Era lo que te decía locura. Si ella lo enfocó desde el punto de vista De la autoría principal O de la autoría como, como cómplice ah, Entonces habría que analizar entonces La complicidad sí lleva, se puede ¿Qué es la complicidad? La complicidad sí se puede Porque sí. Pero la complicidad amado lleva una pena inmediatamente inferior, inferior. A, la, a la del autor principal. Y entonces, ¿a quién lo tiene que perseguir? Al autor principal. Porque Bien. no hay, no hay complicidad sin autor principal. Mire.